¿Estás asustado? Me presento, soy tu pesadilla, y en muchas culturas me conocen como íncubo o bruja. En Brasil, me llaman pisadera. En Pakistán, Bagdad. Ya en Arabia, y aquí en Colombia, me ven cuando toman yaje. Y así como tú me ves, alrededor del 5 al 62% de la población logra entrar a mi mundo. Si ¿Sigues asustado? ¡No te asustes! Pero cotario! Cuando duermes, entras en dos fases. En la primera, puedes hacer movimientos voluntarios y tu actividad cerebral es baja. En la segunda, entras en el mundo. Aquí aumenta tu actividad cerebral y te encuentras en un estado de parálisis. ¡No te puedes mover! Pero no te preocupes, cuando entras a la fase REM, es normal que no puedes moverte. Este estado de parálisis se conoce como atonía muscular. La atonía muscular se produce para evitar que te hagas daño, pues en esta fase R.I. presenta los sueños más vivos y necesitas estar quieto si no terminarías lanzándote de la ventana. Mm. ¿Cómo es que no puedes moverte? Te preguntarás. Resulta que hay tres receptores que actúan en todo el sistema nervioso. Estos en conjunto evitan que tus músculos reaccionen a las señales enviadas. Ellos son GABA-A, GABA-B y Glicina. GABA B se encarga de inducir la tonía muscular al inicio de la fase REM. Sin embargo, necesita de GABA A y glicina para completar la fase. Los tres actúan de forma simultánea, sobrecargando tu sistema nervioso. ¿Todo esto para lograr que te quedes quieto? Claro, por lo general no te das cuenta de esto, porque estás dormido. Pero entonces, ¿por qué sientes que estás despierto? Resulta que te despertaste antes de tiempo. Hubo una desincronización entre la fase REM y vigilia. Mm. ¿Y qué causa esta desincronización? Hay dos poblaciones de neuronas que hacen que te despiertes. Las colinérgicas se activan y las noradrenérgicas se inactivan, sin esperar que Gaba A, Gaba B y Piscina terminen su trabajo. <risa> Así fue como llegaste a mi mundo. ¿Sientes miedo? El más miedo sientas, más terrorífico seré. Verás, hay un sistema de vigilancia que se activa por amenazas te ayuda a prevenir el peligro, pero durante la parálisis del sueño, hace que el sueño más leve se convierta en terrorífico, la cortina se movió, y piensas que la puerta se abrió, eso da miedo no, abriste los ojos y todo está oscuro, no te puedes mover, estás cada vez más asustado, el miedo te consume, y capa -ca plum, aquí estoy yo, Tú me creaste, si quieres puedo ser un intruso, te haré sentir mucho miedo, o puedo ser un ínclus, o puedo subir sobre ti y te asfixiaré, pero tranquilo, Almas podría hacerte sentir la sensación de flotar. Vamos amigo, cálmate. respiro profundo. Hay dos caminos. ¿Te podrías despertar y todo volvería a la normalidad? ¿O podrías transformarme en lo que desees. ¿Qué dices?